Lali Espósito brilló junto a Thalia. Durante la entrega de premios Lo Nuestro, ceremonia organizada por la cadena Univisión que destaca la música latina en Miami, Lali Espósito se lució junto a Thalía cuando cantaron sobre el escenario su nuevo hit lindo pero bruto. Luego de terminar su tema, la actriz se retiró y le dio paso a Nati Natasha para que cante junto con la cantante mexicana No me acuerdo. Sin embargo. Lejos de desaparecer del escenario, Lali regresó para el cierre y se sumó a las dos artistas internacionales para brillar junto a ellas. Terminado el evento, Lali compartió un comunicado a través de sus redes sociales en donde agradece por la inolvidable noche que vivió. Épico. Único para mí. Gracias arroba Premio lo nuestro y arroba Univision por abrirme sus puertas. Gracias arroba Talia por esta canción y por ser así conmigo. Jamás imaginé cantar a tu lado y hoy es un sueño cumplido. Te admiro y te quiero. Por más música juntas. Arroba Nati que placer compartir esta G. Escenario, con vos. SOS una belleza total, gracias a todo mi tean de arroba music Latin y arroba sony argentina por apoyarme y ayudarme a crecer. Gracias arroba tresmusica por acompañarme en cada paso. Gracias arroba Marubenancio por todo. Gracias a Liz Leyva por tu amor extra al trabajar junto a mí. Gracias a Roba por tu trabajo intenso y genial. Y lo vi so much, los amo mucho y. Y sobre todo gracias a la gente que me permite seguir creciendo y cumpliendo mi sueño musical. Durante la entrega de premios Lo Nuestro.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 Y sobre todo gracias a la gente que me permite seguir creciendo y cumpliendo mi sueño musical. En los premios Lo Nuestro, el evento dedicado a la música latina, Lali Espósito brilló junto Talía. Las artistas demostraron su talento y sensualidad sobre el escenario. La cadena de televisión, Univision organizó una nueva edición del premio Lo Nuestro y entregó los galardones más antiguos a la televisión hispana de los Estados Unidos. El gran evento tuvo un comienzo desbordado de talento con la presencia del Ali Espósito Italia sobre el escenario, quienes dieron un show explosivo. Además, Ozuna fue el máximo ganador de la noche y J. Balvin se llevó el premio como artista del año. Antes de recibir a la dominicana Nati Natasa en el escenario, Thalia gritó. Mujeres al poder. Las artistas interpretaron el éxito No me acuerdo y luego se sumó Lali. Expósito en una versión más electrónica. No faltó Lindo pero Bruto, uno de los últimos hits, que estuvo en el centro de la polémica por el contenido de su letra. Daddy Yankee, fue galardonado por su trayectoria, e interpretó sus éxitos rompe, Ella me levantó, ¿qué tengo que hacer, lo que pasó?. Pasó y Gasolina junto a sus colegas de la gueto, y Lennox, Yandel, Ozuna y J Balvin. Sin Daddy Yankee no habría reggaeton en el mundo de la manera como ha sido. No existiría un J Balmin si no fuera por Daddy Yankee, fueron las palabras elogiosas del reggaetonero colombiano hacia su colega Boricua. La nueva edición de premio Lo Nuestro, que organizó la cadena Univision y entregó los galardones más antiguos a la televisión hispana de Estados Unidos. Tuvo un comienzo a puro talento sobre el escenario con la presencia del Ali Espósito Italia. Además, Ozuna fue el máximo ganador de la noche y J. Balvin conquistó el galardón al artista del año. También brilló Daddy Yankee quien recibió el premio a la trayectoria. Mujeres al poder, gritó Thalía antes de recibir a la dominicana Nati Natasa en el escenario del American Airlines Arena, en Miami, Florida.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 No existiría un J Balvin si no fuera por Daddy Yankee. Fueron las elogiosas palabras del reggaetonero colombiano hacia su par boricua. Cuando la percepción te hace sentir grande, es cuando más pequeño me hago, porque no llegué hasta aquí si no fuera por el apoyo de ustedes. Todos mis fans a nivel mundial, los colegas, devolvió el pionero del género. Y cerró, nuestro género ha crecido porque es unión, porque hay hermandad. Eso representa el reggaeton. J. Balvin certificó el buen momento profesional que vive al ser elegido por tercera ocasión consecutiva como el artista del año. Otro de los grandes protagonistas de la noche fue Ozuna, quien se alzó con nueve de los 10 galardones a los que aspiraba. El artista de música urbana dedicó sus conquistas a Puerto Rico y a Venezuela, país que se convirtió en el centro de muchos mensajes reivindicativos. Roberto Carlos, por su parte, recibió el premio a la excelencia y cantó el clásico Un millón de amigos junto a Alejandro Sanz. Muchos de los artistas presentes en la gala partirán en las próximas horas a la ciudad colombiana de Cúcuta, donde este viernes se celebrará el concierto Live Aid Venezuela para paliar la crisis humanitaria que padece el país.